Hola, bienvenidos a nuestros videos de señales 101. Hoy veremos otra transformación en la variable tiempo que se llama escalamiento en el tiempo. Comencemos entonces. En los videos anteriores vimos la inversión en el tiempo y el desplazamiento en el tiempo. Hoy veremos el escalamiento en el tiempo que también puede llegar ser una herramienta muy útil, necesitamos sincronizar en algún instante dos tipos de, de señales. Se puede cambiar la, la velocidad de reproducción de una señal en el tiempo. ¿Cómo sucede eso? Lo hacemos continuamente cuando vemos, por ejemplo, una cámara lenta en, una, en la repetición de una jugada de, en algún deporte o incluso en una cámara rápida. Incluso, si lo quieren ver en este video que está en YouTube, en la configuración, donde está la ruedita, en la parte inferior de la derecha, pueden re reproducirlo a otra velocidad. No, no solamente a 1, sino incluso hasta 2 o, o desde 0.5. Ahí también se le puede cambiar la velocidad de reproducción. Eso es un escalamiento en el tiempo. Veamos un ejemplo en particular. Tenemos nuevamente las señales que les había mencionado anteriormente. La de la ruta no soportó otro paso natural. Escuchemos la versión original. La ruta nos aportó otro paso natural. Ahora, y esa es la señal que se, que se mostraría si, si se grafica la amplitud con respecto al tiempo. Vamos a reproducirla un poco más lento, por punto 8. Entonces, vamos a escucharla. La ruta nos aportó otro paso natural. Como la reproducción es más lenta, significa que se demora un poco más de tiempo en reproducir nuestra señal. Y ahora hagamos el mismo ejemplo con una versión multiplicada por 1.25 la, la velocidad. La ruta nos aportó otro paso natural. Incluso la voz se puede escuchar un poco distorsionada, pero como la velocidad de reproducción es mucho más rápida, miren que se demoró menos tiempo. Eso es lo que sucede con el escalamiento en el tiempo. Aquí en ese caso sería f se multiplicó por 0,8t. Aquí ft se quedó multiplicada por 1 y en ese caso t se multiplicó por 1,25. Es decir, se multiplica por un factor la variable t. Ahí viene el escalamiento en el tiempo. Sonaría un poco particular que si lo multiplicó por 0,8 significaría que estoy reduciendo el tiempo estoy re reduciendo la velocidad de reproducción por lo tanto, si la señal tiene que reproducirse completamente me, me va a gastar mucho más tiempo, es como si en vez de caminar a velocidad 1 vamos a caminar a, ve a velocidad 0.8 pues el mismo el la misma distancia me va a gastar un poco más de tiempo como sucede aquí con la figura roja en el otro caso si camino a una velocidad de 1.25 de la que usualmente estoy caminando voy a llegar más rápido a mi, a mi destino y me voy a demorar menos tiempo. Eso puede ser una forma para explicarlo. Veamos acá el cálculo matemático. Entonces, si F de T F de AT si a es mayor a 1, significa que se va a reproducir más rápidamente, va a caminar más rápidamente. Entonces, la versión original de nuestro de nuestra audio duraba 5 segundos. Si a en el otro caso fue 1.25, 5 dividido 1.25 nos daría 4 segundos. Si nos devolvemos, la velocidad de aquí marca cercana a 4 segundos. Y la otra nos debe dar un poco superior a 6 segundos. Vamos a hacer el, el cálculo. En este caso, la señal, se, se, la original duraba 5 segundos y en este caso 4 segundos como les mostré. Ahora hagamos el cálculo. Si FET está entre 0 y 1, porque si es menor a 0 es inversión en, en el tiempo, caso que ya vimos, solamente nos interesa el escalamiento. Significaría, si está entre 0 y 1, que la velocidad de reproducción es mucho más, más baja. Por lo tanto, nos vamos a demorar más tiempo. En el caso del ejemplo fue 0,8, 5 segundos que durará la versión original. Dividido 0,8, se, se demoraría 6.25 segundos. Miremos la señal. Si duró ese espacio, la señal en negro, recuerden que la señal original... 5 segundos, la señal en rojo es la versión es escalada en 0,8T, nos daría 6.25 segundos aproximadamente. Miremoslo de otra forma, el escalamiento en el tiempo. Si tomo esta señal que tengo acá y la escalo que dura entre menos 2 y 2 y de aquí para atrás es 0 y de aquí para adelante es 0, si la escalo y me da que está entre menos 1 y 1, ¿cuánto fue mi factor de escala? ¿Esta qué valor tiene? Pues si antes duraba entre, me voy a regresar, entre menos 2 y 2, o sea, la duración completa era 4. Y ahora, la duración completa es 2, significa que la señal se está reproduciendo mucho más rápidamente. ¿Con cuánta velocidad? Al doble de la velocidad. Por lo tanto, A debería ser igual a 2. Si repetimos la, la misma operación, y en ese caso la señal que antes iba entre menos 2 y 2, ahora está entre menos 4 y 4, las amplitudes no, no van a cambiar, simplemente se está reproduciendo más lentamente. Y si se reproduce entre menos 2 y 2, y ahora está entre menos 4 y 4, se reproduce más lentamente, significa que se está reproduciendo a la mitad de la velocidad. En ese caso, a ¿cuánto debería valer? debería valer 0.5 o un medio. En resumen, los temas que hemos visto en este video son transformaciones de las señales en el tiempo, el escalamiento en el tiempo, que significa que voy a multiplicar la variable t por un escalar. Si a es mayor a 1, se reproduce más, rep más rápidamente. Si a está entre 0 y 1, se reproduce más lentamente. ¿Cómo se puede graficar la señal escalada a partir de la original? Vimos los ejemplos. Y diferenciar una ampliación de una reducción de la señal a partir del factor de escalamiento, a partir, a, a partir del valor de A. Y finalmente, identificar el valor del escalamiento a partir de la gráfica. Que fue el, el ejemplo que hicimos cuando la señal se, se volvió más pequeña o se, se reprodujo más, más rápidamente o se reprodujo más lentamente. Muchas gracias por su atención.